pitaya una planta catácea pitaya o fruta del dragón posteriormente son nombres de una fruta de las especies los cerus selenicerus, de la familia de Ica, si bien su producción se ha expandido a otras regiones del mundo muy resistente a las sequías la planta es un cactus suculento, rústico, de tallos largos, triangulares. Sus tentáculos buscan las rocas incesantemente. Por las que tienen, sienten una especial predilección, haya tierra cercana o no. Suele enredarse en los árboles próximos, alimentándose de la humedad de sus cortezas y trepa a sus anchas por las ramas a 8 o 10 metros del suelo si penetra un solo centímetro en la tierra, pues sus finos y largos pétalos, blancos o rosados, se abren desde el cáliz con una textura y fragancia especial de efectos sedantes, pero sorprendentemente efímera, pues parece deslumbrante por la mañana y a medida que empieza a sentir el calor del sol, se deshidrata súbitamente. Se abre una sola vez en las horas nocturnas y su penetrante aroma atrae a muchos insectos. Se fecunda, pero también puede cruzarse siendo los murciélagos los mejores polinizadores en su medio natural. La formación del fruto desde la polinización hasta la recolección dura de 4 a 8 meses dependiendo de las temperaturas existentes. El fruto es de forma ovoide, con 10 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho y suele presentar desde su nacimiento un color verde que se torna amarillo o rojo según el cultivar a medida que se desarrolla ofreciendo una piel escamosa cuya especial característica surgió su nombre de pitaya que en haitiano quiere decir fruta escamosa. Dicha corteza presenta grupos de espinas duras y agudas que se desprende con facilidad debiendo ser quitadas cuidadosamente antes del fruto y evitar con ello sus pinchazos. Es una fruta deliciosa que contiene una pulpa suave, dulce y blanda en los cultivares de color amarillo y carmesí en las variedades de piel roja que suelen contener menos azúcar. Se distinguen dos especies principales La H. triangularis, pitaya amarilla, y la H o camposis pitaya roja. La que proporciona frutos rojos es mucho más atractiva pero tiene el inconveniente de que es mucho más frágil y delicada, soportando mal el transporte y posterior mercadeo. La de color amarillo es menos perecedera y ofrece mejores posibilidades comerciales debido a sus cualidades resistentes. Y sobre todo a su sabor muy superior a las variedades rojas. La cáscara es de un verde purpúreo o de color amarillo. La pulpa de la pitaya contiene pequeñas semillas negras. Su aroma se pierde cuando se calienta. Las pitayas rojas tienen la pulpa de color blanco o rojo. Las de pulpa roja son más difíciles de cultivar y por ello menos frecuentes. Si bien su sabor es más intenso que el de la pulpa blanca. Son frutas sensibles a la presión y por ello difíciles de transportar. En Europa es posible encontrar la fruta de Centroamérica en los supermercados europeos entre julio y diciembre y de Vietnam entre enero y junio. Las frutas provenientes de Tailandia llegan por avión durante todo el año. La pitaya ayuda en la creación de glóbulos rojos. El 90% de la fruta está compuesto de agua y es rica en hierro, calcio y fósforo. También contiene vitamina B, C y E. Su valor energético es de 210 KJ. por. Los principales productores del mundo de pitaya son Nicaragua, máximo productor de Centroamérica de Hilocerus, SP. Colombia, máximo productor de Sencerus, Megalantus, Ecuador, productor de ambos. Vietnam, máximo productor de Iloceros, Undatus, en el sureste de Asia, Tailandia, Malasia e Israel. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.